Esto llega a su fin, me da mucha pena en verdad, pero me alegra mucho porque estáis a punto de escucharlo. Incluso me arregló para la canción y todo. Nada, es coña, he pillado lo primero que tenía a mano y ya está. Es una ocasión especial. ¿Por qué? Porque esta canción, la última de todo el álbum, la última que he compuesto, producido, dirigido, etc. Es la que cierra todo este proyecto. Vamos a comenzar. Empezamos con unos synths que son tres. Los acordes, una melodía y lo tercero que son como unos saltos. Todo, todo, todo conjunto es una así. Luego los drums <risa> Nunca me acerco a lo que es en verdad Pero no pasa nada, vosotros me entendéis Seguimos con el bajo <risa> Un bailecito como siempre, sí Y por último y como siempre Es la última vez que voy a decir esto Miles y millones de voces <risa> Y mucho más Pero hay una cosa eh, diferente Las voces principales suenan así you have to know that life. Y los coros suenan así <risa> Vamos, una pasada. Todo junto, pues, la releche. Ni os lo podéis imaginar. Esta canción se llama en inglés Phoenix. Phoenix. P-H-O-N-I-X. -e Phoenix en español. Muy significativa para mí. Ya entenderéis por qué. Supongo que este es el final o el principio de algo guay. Supongo. No lo sé. Ya veremos. Que os quiero mogollón. Que espero que disfrutéis de mi música, tanto como yo lo hago. Y os quiero mogollón. Y un besazo muy, muy, muy fuerte para todos.